¿Cómo generamos nuestros gráficos? Lo vamos a hacer desde estas pestañas acoplables en este lateral izquierdo que nos permiten traer, por ejemplo, formas simplemente arrastrándola, textos, bloques de texto a nuestro espacio de trabajo. Fíjense que acá en la parte inferior me está diciendo que estamos en la página 1. Esta configuración que hemos hecho de tamaño A4 se aplica instantáneamente a la cantidad de páginas que generemos. Podemos insertar otra página, podemos tener más de una. Los elementos gráficos simplemente se arrastran y tienen manejadores en los extremos y tienen, si esta caja de texto, por ejemplo, haciendo doble clic, seleccionando y borrando, se habilitan todas las herramientas de edición de texto desde donde puedo modificar las propiedades del texto y cualquier otra propiedad de cualquier eh, entidad gráfica teniéndolo seleccionado y desde este panel lateral en este caso texto podemos cambiar las fuentes podemos cambiar el aspecto, el tamaño, el color eh, la, la alineación, la posición todos estos elementos de la alineación del texto lo podemos cambiar desde este panel y cualquier otro elemento gráfico también va a poder ser editado o cambiado por ejemplo eh, si queremos que tenga color si queremos que sea que tenga algún estilo de línea en particular de cualquier elemento gráfico que arrastremos y traigamos sobre eh, nuestra área de trabajo eh, dentro de las de las opciones que tenemos este para Opciones de gráficos y de textos para cambiar. Tenemos todas las, las opciones posibles. Todas las figuras. Todos los tipos de conectores. Eh, podemos generar esquemas en, en tablas. También en cuadrícula. ¿sí? Y todos estos elementos pueden ser borrados directamente. Suprimiéndolos. Seleccionándolos y suprimiéndolos. Puedo cambiar el aspecto, el relleno, el color. Seleccionándolo y cambiándolo desde este panel lateral ¿sí? puedo cambiar como ya dijimos el estilo puedo incorporar flechas puedo vincular y revincular con, con conectores por ejemplo esta figura la facilidad que tiene este programa es que simplemente yo puedo hacer eh, clic acercando a, estos, a estas figuras y, y se vinculan solas fíjense que yo eh, vinculado ese conector a esta figura que ya tenía y puedo moverlas independientemente y no se desvinculan, ¿sí? son entidades que están unidas cada entidad gráfica, cada eh, dibujo que yo puedo generar puedo ampliarlo, reducirlo, rotarlo cambiarlo de posición y tiene la particularidad de que si yo me acerco sobre estas eh, líneas y flechas que aparecen en las partes centrales de los, de los segmentos se duplican. Yo puedo elegir nuevos elementos, un nuevo elemento que se vincule a partir de ese primero. sí estos elementos que se vinculan también pueden tratarse eh, en forma independiente y pueden editarse y pueden este, ser cambiados. ¿Qué particularidad también tenemos en este eh, en este lateral izquierdo? ¿Qué puedo? Eh, incorporar algo que es muy de mucha utilidad, que es el eh, panel de blog de notas, desde lo tengo que habilitar desde vista blog de notas, si es que no estuviera habilitado por defecto. El blog de notas es un espacio en el que yo puedo sumar elementos, por ejemplo, este elemento gráfico simplemente lo arrastro y puedo tener como una pequeña biblioteca reutilizable de los elementos gráficos que yo quiera eh, incorporar a mi dibujo también tiene la particularidad de que yo por ejemplo con este signito más yo puedo agregar el mismo elemento o puedo con este lapicito incorporar gráficos por ejemplo le puedo dar importar o agregar imágenes en importar yo puedo traer una imagen que tenga generada eh, en forma previa que puedo tener un gráfico propio por ejemplo este me da tamaño real o me da la opción de re redimensionar como ya existe este lo reconoce y no, no hay posibilidades de que me lo reemplace ¿Sí? yo puedo agregar imágenes o importar y en e agregar imágenes puedo arrastrar directamente o ingresar esta URL, imágenes desde la web esto es interesante porque nos permitiría eh, incorporar gráficos que nosotros hayamos hecho y tengamos escaneado gráficos o fotografías a mano alzada que tengamos hechos en forma externa a la aplicación, es decir, en forma manual o en forma analógica. También tengo la posibilidad, le voy a dar guardar, de incorporar dibujos generados por, por mí en forma manual, en, a mano alzada. En este signito más que se despliega, fíjense que tenemos una posibilidad de incorporar dibujo a mano alzada comenzar dibujo y yo puedo simplemente haciendo clic y generando figuras o si yo usara algún otro dispositivo que me permita dibujar, le doy detener dibujo y ya tengo generado también una imagen a la que puedo cambiarle el color, el estilo el espesor eh, puedo hacer edición a partir de este gráfico que yo hice en forma manual puedo cambiarle el color puedo cambiar cualquier ele eh, elemento que le que permita este, darle aspecto puedo hacer la edición y este también puede ser incorporado simplemente arrastrándolo puede ser incorporado al blog de notas fíjense que yo ya tenía otros elementos gráficos que había dibujado previamente y los puedo reutilizar y los puedo traer Opciones de visualización. ¿Cómo puedo tener el control de lo que estoy generando, de lo que estoy ubicando en eh, mi pantalla o en la página que he generado? Fíjense que si yo me salgo del borde de la página, me está considerando otra página. Al lado le pone una división de línea de puntos y me indica de esa forma eh, la aplicación que yo me estoy saliendo del límite de la página que he configurado las opciones de visualización las, las tengo acá en zoom, que puede ser eh, desplegable que puedo elegir la escala de visualización por ejemplo voy a ver la hoja a un, seten, a un 50% o si quiero verla a un 25% fíjese que el contenido está dentro de la hoja también tengo estas eh, lupas para hacer zoom más o zoom menos y las opciones de deshacer de eliminar elementos y de editar los conectores, los tipos de línea. Eh, siempre cuando tengo un elemento gráfico seleccionado, se habilitan estas opciones. ¿sí? También tengo posibilidades de incorporar capas y de trabajar organizando el contenido en capas. No lo tengo habilitado al panel por defecto, pero si vengo a vista, tildo capas, se habilita también la posibilidad de un panel en el que yo puedo agregar capas nombrándolas, editándolas, duplicándolas, en fin, le puedo poner cualquier título que quiera para identificar el contenido de cada una de las capas. Desde Vista también tengo la posibilidad de eh, agregar otro, otro tipo de recursos que puedan ser de utilidad y que ustedes pueden ir explorando. ¿Cómo puedo exportar lo que haya generado? Directamente desde archivo, imprimir, puedo exportar o imprimir un PDF, ¿sí? Acá puedo elegir el rango de páginas, la escala, cuánto quiero que abarque el contenido en relación este, de las páginas, el tamaño del documento que quiero generar, la orientación y puedo tener también una anticipación de lo que se va a ver en eh, vista previa, ¿sí? Directamente desde archivo imprimir puedo generar este documento PDF. También tengo la posibilidad de hacerlo desde archivo exportar como. Tengo la posibilidad de generar también un PDF, pero acá no puedo configurar tantos aspectos como en imprimir. ¿sí? Puedo elegir muchas menos opciones que eh, ya tengo, nos conviene tener configuradas en, desde archivo imprimir. Lo interesante desde la opción de exportar como es que también puedo elegir otros formatos como PNG, JPG, SVG y podría elegir algunos otros. Por ejemplo, si dijéramos PNG, nos permite configurar eh, la escala si queremos que el fondo sea transparente o no, si queremos que tenga sombra recortado ¿sí? y algunas otras opciones. Y en archivo, exportar como pero avanzado, tenemos la posibilidad de elegir más de un formato, en este caso pixelar, y podemos eh, eh, especificar un ancho y un alto de salida eh, para tamaño en píxeles específico. En este caso, como he elegido JPG, no me está dando habilitada la opción de elegir la transparencia de fondo, pero si yo eligiera PNG, me habilita la posibilidad de que yo genere eh, una salida de imagen con fondo transparente. Y le doy exportar. Estas son básicamente las opciones que me ofrece este software que es muy versátil, que me permite trabajar en línea o trabajar instalándolo en nuestro dispositivo.